¿Qué tal a todos? Sean todos muy bienvenidos inaugurando una nueva sección, una nueva modalidad de reporte gaming donde nos hacemos cargo de todo lo que tiene que ver con noticias y estrenos cinematográficos y de piezas audiovisuales únicas. ¿Por qué digo que es una sección especial? Porque hoy día me acompaña oh, estelarmente mi querido amigo Pablo Roldán. ¿Quién es Pablo Roldán? Es el director, creador de un cortometraje chileno de ciencia ficción que hasta este momento lleva acumulado una gran cantidad de premios. Querido amigo, muchas gracias por está? el honor de contar con su presencia aquí y ahora. hablemos un poco de... Adam eh, el título representa una sigla ¿cierto? exactamente eh, bueno estamos en 34 festivales seleccionados y tenemos 8 premios 8 premios ya y en 34 sí. festivales sí eh, estuve, estuve el, hace poquito en Hollywood gané mejor director ahí mejor en, director sí en el de todos los participantes usted es el mejor director en ese certamen el mítico teatro chino de, de la sección de cortometraje porque obviamente habían otras secciones y todo estuvimos ahí en el teatro chino donde se estrenó Star Wars donde se hacía la, tal la tal. ceremonia los Oscars también Por Así que ahí estuvimos representando a, a Sudamérica y a, y a Chile Y ganó Hablen un poco de Adam, del argumento Cómo nace la idea, la propuesta Y cómo fue el trabajo con actores Que claramente la ciencia ficción no es un género propio Recurrente dentro del cine nacional Sí, totalmente. O sea, la verdad que aprovechando que estamos en el formato y con el tema gaming y todo, hay mucha influencia de Detroit Become Human, que lo jugamos en Play 4 con mi hijo que me está acompañando hoy día También mucho de Black Mirror y piezas clásicas como Blade Runner y qué sé yo. Ahora, yo hace mucho rato que tenía la idea en mi cabeza, pero estaba esperando dentro. Yo llevo 17 años en este tema dándole. De hecho, la primera vez que nosotros. Estuvimos juntos, fue en un, en un eh, estreno fallido de Star Wars Renacimiento, no sí, sé si te acuerdas. Absolutamente. Que fue el primer corto no. en el que participé yo por allá en el 2004, 2006. Aproximadamente. Claro. ¿Qué tra... ¿Dónde fue que lo hicimos? en la... Moistar? En el, el Movistar, edificio Moistar. Ahí justo cerca sí, de la Plaza India. Ahí, de Plaza ahí, de ahí, de ahí estuvimos, ahí nos conocimos. Y bueno, de ahí me mantuve yo haciendo cosas y hasta, hasta hoy. Entonces estaba esperando como que... ...tuviésemos las herramientas técnicas y de equipo y todo... ...para poder lograr un corto que tuviese la factura que tiene Adam... ...o sea, tú lo ves y, y, y te das cuenta... Que, que, que tiene una calidad la gente dice parece Netflix o sea se ve como una de hecho, de, de hecho eh... fíjate que tuve la oportunidad de verlo ayer eh, mis máximas felicitaciones en aproximadamente poco más de 17 minutos uh -huh. Pablo logra resumir y contar una historia muy potente de ciencia ficción en donde por así decirlo los humanos han perdido el sentido de la vida y las máquinas pensantes los androides y los robots están buscando la suya propia eh, la complejidad de llevar los tan logrados efectos especiales que tú eh, hiciste una fusión con, con ciertos escenarios chilenos, normales, Total. pero con eh, ideas y paisajes futuristas y al mismo tiempo la música que merece, digamos, un, un tono parte. aparte. Sí, bueno, eh, hay, hay un tema que tiene que ver con las dificultades de es producción propiamente que tal que al final se terminan eh, convirtiendo en una especie claro. de de asset, ¿no? O sea, como de, claro. de, de, de, de un production value. Porque Justicia. el hecho de describir de, de una producción pensando en, en cuánto puedes gastar realmente, por un lado te restringe, pero lo, por otro te hace ser más creativo, ¿no? Absolutamente. Entonces... Eh, como te hablaba de Black Mirror, para mí hay, hay un término que yo quise como, como acuñar, que es el, el esto como del futuro presente. Porque cuando tú ves Black Mirror hay un tipo que llega en un auto común y corriente, ¿no es cierto? Exacto. Se baja una casa común y corriente, pero pues se pone el aparatito y pasa a un mundo 3D que es ya futurista, ¿no? Mm -hmm. pero, pero el contexto es como muy muy palpable muy, muy, muy de todo. hoy es, es muy sutil digamos claro, la, la influencia tecnológica la presencia tecnológica para que sea un corte de ciencia ficción ah, tiene que estar obviamente sí, bueno. eh, de hecho hay androides por, por eso es lo que uh -huh. es no eh, pero lo, lo, traté que fuera lo más sutil posible en un principio para no complicar la producción eh, pero en otro, eh, en otro aspecto también para darle ese tono como suave y, y muy muy sutil eh, Catherine Ross es la persona que hizo todo los efectos digitales de, de seca bueno Katrin hizo eh, una versión propia de Superman de Richard Donner ella pescó la película Ajá. yo no sé cómo pero tiene tiene eh, autorización de Orión y todo ya. y ella tiene eh, escenas que eh, no vistas que nunca están en la película claro que es una original. parte donde, donde Superman entra y le disparan unas ametralladoras y qué sé yo perfecto eh, y, y montó y, una nueva versión una nueva versión autorizada por Orión y todo el tema maravilloso yo vi eso y dije, no, oh, tengo que encontrarla, no sé a dónde, a Katrin. Y, y bueno, eh, fueron pasando cosas con Adam, pasaron muchas cosas espectaculares que son muy raras para que, pa que el proyecto fuera lo que es. O sea, por ejemplo, esa luz que está ahí arriba me la conseguí con un amigo que, que logró contactarse con una empresa y, y, y, y fueron y me la instalaron en ¿Qué una más tarde. es difícil, Pablo, lograr dar con el tono futurista está en la vestimenta, las locaciones la música de fondo, eh, ciertos gadgets, como recién veíamos mm. los protagonista que se coloca algo para, de cierta manera, inspeccionar lo que ocurre en su mente. ¿Dónde está ese pequeño elemento visual donde el espectador no le, le queda clarísimo que está en una situación del futuro? Bueno, eh, evidentemente, o sea, para, para que una historia sea de ciencia ficción, tiene que cumplir como ciertos si cánones ciertos como dogmas no es cierto o cosas que, que sí, tienen tí, características, tí. características como esas que eh, la tecnología sí, sí, sí. tiene que ser ¿Tiene que muy que se muy presente en, en, ¿no? en, ¿No en varios términos no es cierto ¿tí, no yo creo no que, que la presencia te no te del te androide te de Adam propiamente tal como la estrella del corto es maravilloso él es Giordano Rossi Giordano Rossi de la Sí, sí no lo no sí Aparte, que hay una influencia del personaje de Walter o David sí, de las nuevas versiones de Prometeo ya, cuando lo vi, se me ocurrió, sí. Te quería preguntar. Sí, eso. A, mí, a mí una de las cosas que, que más me, me, me interesó de ese personaje o que, sí, sí, me, que sí, me hizo como el click es esa, esa tranquilidad tan sí, sí, sí. inquietante para decir las cosas. Sí. O sea, como por ejemplo, él, eh, eh, los, los bandidos, los malos, saben que los androides estos son muy, y cruel, muy carnazas y sí. muy crueles porque son prácticamente terminados o sea, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, de hecho, sí. prácticamente no hay mucho crimen en este mundo de, de Adam, y los únicos que tienen androides es la policía. Entonces también ahí hay como una pequeña analogía al, al, al uso excesivo de la fuerza también. Eh, y, lo, y lo de Walter, sí, eso, eso de hablar muy calmado, pero finalmente estar diciendo, oye, te voy a partir Exacto. en dos, o sea... <risa> muy eso, diplomático, pero claro, feroz. Eh, claro, o sea, como que está programado para, para no... Eh, eh, tener una, una presencia como temerosa O sea, de, perdón de, de, de infligirte miedo Pero lo hace igual O sea, uh -huh. eh, me gusta eso y, y bueno, Jordano lo hablamos Vimos escena y todo Le dije, mira, esto, esto es lo que quiero eso es lo que es. Y... No, Jordano es Ahora, aquí tú lograste algo que me parece impresionante Que es una simplificación de recursos Tú dijiste, es como, ok este es mi presupuesto Esta es una historia que mm. tiene muchas capas de profundidad A mí, yo incluso seguiría agregando cosas como in the Shell, O sea, que, que no solamente están por referencia No son como un chiste, un guiño sí. Sino que son ideas complejas que uno ha visto en esas películas Totalmente. Pero que tú haces algo completamente personal sí. Que no, no es una copia, no es un amasijo No es pegotear ideas de un mm. collage Sino que es algo completamente tuyo, propio Pero que tiene estas referencias dando vueltas 17 minutos, tal presupuesto, tantas locaciones. Este cortometraje dura lo que según tú tiene que durar sí, o que deberá durar... Más. ¿Una hora más? ¿10 minutos más? ¿15 sí. minutos más? ¿Media hora más? Que... Sí, bueno, hay, hay una serie de... de... ¿Eso ¿Es esto un prototipo, un proyecto de una película? En sí, realidad? bueno, eso, el, el mundo de Adam es un mundo mucho más, mucho más grande. O sea, hay, hay cosas que... Hay una, hay una pequeña escena ahí en donde, eh, digamos, eh, lo que le sucede a Joyce, que es el personaje principal... Eh, ella, con, con, algo, con, algo, con algo, esta algo, eh, sed de buscar venganza y qué sé yo, empieza como a, a meter al sistema de los Adams en una debacle, ¿no? Mm. Entonces, la misma policía le dice, oye, mira, lo que tú estás haciendo va a causar un problema terrible, porque nosotros estamos a punto de pillar a, a un traficante de armas, el más seco del país, y la pega la hacen lo, los Adams. Los exacto, policías bien. se arriesgan muy poco, mandan a los Adams ahí y, y, y, y ellos hacen toda la pega. Y confían en ellos. Entonces, él le dice, ¿qué va a pasar ahora? Nosotros también tenemos nuestros rollos, pero, pero no aguantamos por hacer la pega no sé qué va a pasar, eso es lo que pasa de, en, como en, la, en el gran mundo de Adam, después, en, en la película por decirlo así eh, el, el, el, el, la gran trama es eso ese preparado. gran suceso ahí sí. de los Adam persiguiendo y Joyce metida entre medio, como una comandante de lo que está pasando ahí eh, evidentemente es poca la historia, o sea, toda la gente que lo ve me dice, oye, esto es una serie Pero esto es una embargo, película está lleno de ideas, por ejemplo, hay momentos como cuando por ejemplo el androide, ¿eh? cuando Adam le dice eh, si a mí me pasa algo, a mí me pueden arreglar. Claro. Si a ti te pasa algo, de hecho en, en tu mundo sentimental... No te puedes arreglar. Estás quebrada. Estás le dice. quebrada, sí. ya no, no no no puedo cambiarte un chip, no puedo reemplazarte una memoria. Va a tener que cargar con ese dolor. Y también, a mí me llama la atención lo actualizado que está con los nuevos discursos y las nuevas banderas que hay. Porque Adam, de cierta manera, que hace este juego de palabras de siglas, con quien es el primer humano masculino. Totalmente. Pero están las habas, ¿cierto? También. Que son las mujeres, en donde hay una discusión en, en estos 17 minutos, donde sí. cada minuto vale oro. Tú tienes que aprovecharlo, donde dicen, bueno, las mujeres tuvimos que hacer un un poquito más bajas que los sí. hombres Porque podían ser un poco amenazantes Digamos sí. como estos robots androides Para el resto de las personas Es que ahí eh, Tocaste tú, sí. ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? eso muy impresionante en ese, en ese sentido estoy como súper orgulloso De lo que logramos con en, en el, en el, en el, en el guión no La factura no. técnica que tiene es súper buena Del no corto, hay que decirlo El equipo es extraordinario Todos son espectaculares Todo el casto, el equipo de otro mundo eh, Pero con el guión logramos eh, en poquito tiempo Poder instaurar eso, eso como tú decías, esos debates tan eh, profundos finalmente, porque ahí eh, la directora, que es Silvia Nova, que es mi madrina, que fue la que me contactó finalmente con mucha gente eh, le dice a Joyce eh, tuvimos que cambiarles la altura para que la gente se sintiera más tranquila pero finalmente son igual que los hagan, pueden hacer lo mismo, exacto eh, pero lo importante <risa> es mantener la falsa sensación de seguridad. De seguridad. Entonces, después le dice, bueno, que la escoba y, y tenemos que mantener esa falsa sensación de seguridad, así que no le digas a nadie lo que está pasando. Entonces, eh, como tú decís, eh, es bien difícil hacer un cortometraje eh, en harto en, en sentido, porque tienes este pie forzado del tiempo. Eh, y, y hay que analizar muy bien el valor que tiene cada escena no, para sí. pa la trama, para el mm. arco de los personajes y para todo. Eh, se hace en todo proyecto cinematográfico, se hace, pero es particularmente más difícil en un corto. Y sobre todo si es ciencia ficción. Maltísimo. Yo hoy en día, claramente, me considero un privilegiado porque tuve la oportunidad de verla. Entonces, mira, para ir cerrando, tú me dijiste que ya ganó ocho premios sí. internacionales. Sí. Por ejemplo, el del barrio chino en Los ah, Ángeles, California, sí, ganó. El de mejor director dentro de sí, todos los mejor, competidores. Sí. ¿Cuántos festivales sí. más está participando y cuándo sí, llega el momento en que todos los chilenos vamos a poder ver a Adam? Estamos, eh, creo que nos quedan como... Un 10 festivales más que, que tenemos que enterarnos Cómo vamos, estamos en Corea Mira, eso, eso para mí es algo muy, muy heavy O sea, llegar a ser sin, eh, finalista en Corea Estamos finalistas de un festival en Corea ¿A, ¿A qué me refiero yo de que eso es importante? Porque bueno, ganamos en Hollywood y qué sé yo Ganamos en Serbia, en, en India, en bueno. Italia eh, ¿En serio? Serbia, eso es muy heavy sí, En India también, en, en Hollywood wow. eh, eh, Ahora el, el último que ganamos es En Estados Unidos, que no puedo decir el nombre Pero ganamos tres premios, Mejor Actor, Mejor Actriz Y, y Mejor Corto pero están en Corea la vara que tienen ellos Para medir Digamos la calidad primero Y después La calidad técnica por decirlo La imagen, el sonido, la foto y todo Pero después la calidad es las historias Porque tú sabes que ellos tienen Con todo lo que tiene que ver con este Con este tipo de historia sobre todo Es bien alta Entonces estar finalista ya Es como bien poderoso eh, yo creo que nosotros vamos a estar a final de año ya liberando el corto eh, online para que la gente lo pueda ver. Tenemos, estoy terminando el guión de con tres cabezas más que estamos ahí del guión de la película, porque evidentemente ahí ya me fui en la ola máxima para que, pa que, pa que quede muy, muy, muy consistente, muy, muy cohesionado todo. Y, y queremos hacer la película, eso es lo que queremos, o sea, queremos hacer un largometraje y, y, y para eso estamos trabajando. Yo ya ve, yo ya conozco lo que estáis capaz de hacer, querido amigo. No, venimos acompañando en Camino el en mundo paralelo hace hartos años. ¿Me y... confundían contigo? cuando estaba, <risa> sí, se me cuando estaba en, en, en Renacimiento? Yo este feliz. Salfate, Jenny. Sí, sí, que, dirigí ¿cómo? una película Star Wars, sí, sí, <risa> nomás. Yo muy patoso, yo al carro de la victoria. Sí. Querido amigo, de verdad, redoblo mis felicitaciones, Gracias. tremendo trabajo. Quería presentárselo a todo el mundo, que ningún chileno no supiera quién es el gran Pablo Roldán, y insisto, reitero mis felicitaciones y esperemos que finalmente, después que siga ganando premios, a fin de año, todos puedan ver, a Adam, Totalmente. querido amigo le quiero dar las gracias por estar acá, esta es su gracias. casa sí, sí, sí. así Muchas que gracias. nos sigue informando y seguimos actualizando a la gente con respecto a estas novedades y bienvenidos a este nuevo formato donde tenemos exclusiva con los grandes que hacen posible las películas como el caso de Pablo Roldán, chileno ganador de tantos premios con su último cortometraje, nosotros decimos hasta la próxima esa excelente cartelera de juan andrés alfate empezamos a despedir el noticiario de hoy antes de terminar te invitamos a que visites nuestro sitio web www.etc.cl donde encontrarás la mejor información del mundo aquí si te perdiste algún capítulo de Free to Play, Zero Lack o Reporte Gaming, puedes encontrar todos los episodios en nuestra página. Además, les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube ETC Oficial. Encontrarán los mejores momentos de nuestros programas, entrevistas y los gameplays de Deco. Eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo martes con más información. Adiós. Más adelante, 21 horas, Los Guerreros del Zodiaco. 21.30, Cuando mi amor florece. 22.30, Promesa Rota. Solo por ETC.